Saludamos a Rafael Gentili, legislador porteño por la Izquierda Democrática. Tenemos varios temas para consultarlo. Rafael, Toti Pazman y equipo, buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, usted chico. Buen día. Bien. Bueno, Rafael, contanos esto que hoy alteró a todos los porteños de multas de tránsito que pueden llegar a costar hasta 20 lucas. 20 mil pesos. Sí lo máximo para una infracción muy grave como es andar en un límite de velocidad de 60 a, 140, a más de 140 kilómetros por hora, ¿no? Mm. No es lo que la mayoría eh, va a pagar. Estamos hablando de un caso de una falta eh, gravísima, no pero andando en la ciudad de más de 140 kilómetros por hora, ¿no? Eh, lo que hicimos fue una actualización eh, de, de, del código de faltas en general, ¿no? Había muchas modificaciones parciales y lo que se hizo fue unificar el texto y eh, cambiar la, la referencia de unidades fijas eh, asimilándolo a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, eh, que la unidad fija tenga una equivalencia con el valor de, de la NAFTA. Eh, como una manera de que eh, se actualicen automáticamente las la multas. ¿no? Y Gentili, a... ahora está bien, esa es gravísima. Contame cuál es el estándar, el, el básico, si te excedes en, en velocidad, por ejemplo, decías una calle que puedes ir a una avenida que puedes ir a 60, vas a 70 o 75, ¿cuánto es lo que tenés que pagar por esa infracción? Mira, eso siempre, muchas veces tienen que ver con los antecedentes del de infractor, ¿no? Y además acá vos tenés el sistema también de scoring que sigue funcionando también, ¿no? Pero más o menos eran 500 pesos una, una multa por exceso de velocidad. Eh, y después tenés el pago voluntario y esas cosas. Eh, se, se aumentó, pero bueno, tampoco se llevó a una, una cifra imposible. Eh, pero además, eso es una de las, una parte del código Ahí tenés muchas otras, cosas, muchas otras faltas. Están las obras ilegales están los que venden alimentos sin cumplir las normas aromatológicas, en fin, vos eh, le falta contemplar muchas situaciones de en la vía pública, eh, y eh, bueno, está bien que el Estado persiga eh, esas infracciones y las castigue, ¿no? Entonces eso fue lo que, lo que se hizo, una norma que en realidad eh, tenía un consenso amplio, pero bueno, después tienen que ver con las particularidades de algunos bloques y, y los intereses que defienden a veces, que tiene que ver con el transporte de pasajeros, ¿no? O sea, seguro seguro que sí. Gentili, este, lo aprovecho. Dos preguntitas cortitas y al pie más. El estacionamiento medido, ¿cómo va a ser en la ciudad? Mira, no se sabe. Está previsto que se que se trate el 5, lo que está proponiendo el PRO es una barbaridad. ...es que el 50% de las calles de la ciudad de Buenos Aires... ...tengan estacionamiento medido... Eh, ...incluso en algunas zonas hasta que los propios residentes... Eh, paguen por ese estacionamiento... ...vos hoy tenés eh, 8000, para para tu idea... ...vos tenés tenés 8000 plazas que se le llaman... ...8000 lugares con estacionamiento medido... Sí. ...y va a pasar a haber 120.000 lugares de estacionamiento medido... ...es una, una barbaridad de nuestro punto de vista... Eh, que bueno, está previsto que se trate el, el, el, el jueves que viene, veremos... Si ¿Cómo tendría que otros. ser para vos este proyecto? Nosotros presentamos un proyecto de minoría para que el servicio sea asumido por el Estado y para que eh, se y que se cree una empresa estatal como AUSA, que es una empresa privada pero de control estatal eh, para gestionar el servicio, eh, reducido a las 8.000 plazas que hay ahora, más Puerto Madero sí eso es lo que estamos planteando uh -huh. está bien solo entonces, agregar Puerto bueno, Madero y, y, y, y no otras avenidas como Libertador eh, Rivadavia no, no, no vos tenés para vos tenés que las avenidas eh, eh, o sea la, rigen las normas de prohibición de estacionar entonces hay unas zonas que no hay parquímetros uh -huh. porque no se puede estacionar sí ¿verdad? Hoy tenés el macrocentro, que terminan siendo ocho mil plazas de estacionamiento. En algunas zonas, muchas calles de macrocentro. Por ejemplo, el, el centro propiamente dicho, que dice Peatón, alizón, no se puede entrar, ¿ta? entonces no se puede no se puede ni circular con el auto y entonces tampoco se puede estacionar entonces eh, conservar estas 8000 plazas y extenderlo a Puerto Madero porque reconocemos que en Puerto Madero hay un problema serio uh -huh. eh, en el estacionamiento entonces hay que regulándolo se lo puede controlar un poquito un poco tampoco es que va a solucionar uh -huh. el problema porque la gente el problema es que la cantidad de autos tiene que ver con la deficiencia en transporte público metropolitano claro. hasta que no solucionemos eso no se va a revertir por más que le cobre. Gentile, sin embargo usted entendió que pese a estas negativas el presupuesto debería ser aprobado y lo votó a favor, ¿no? No, yo el presupuesto no lo voté. ¿No votó a favor junto con María América no. González? No, no, no. Yo voté... Lo único que yo voté a favor... Eh, la ciudad tiene una particularidad que todos los años los diputados le tenemos que... ...autorizar al Ejecutivo a, a seguir cobrando los impuestos que cobra. Uh -huh. Eso está expresado en la ley tarifaria y el Código Fiscal. Esas leyes se votan junto con el presupuesto. Yo tengo la inclinación, si no tiene ningún aumento impositivo, como fue en el ABL en, en el año eh, 2011, si no recuerdo mal, eh, de, de votarlo, porque es o sea independientemente de que a mí haya un impuesto que me que no me guste, eh, es en realidad ratificar la estructura impositiva que está vigente. Entonces, eh, es como si la Nación, todos los años del Congreso, tuvieran que votar la, la ley de ganancias, la ley de, de, de, de... todos los el IVA, todos los impuestos, ¿está? Entonces, esto es lo que pasa en la legislatura y se vota. Como se vota junto con el presupuesto, se confunde muchas veces. Pero no, yo voté eso a favor porque me parece que hay que darle las herramientas al a, a quien gobierna de seguir cobrando los impuestos. En todo caso hay que construir mayoría para modificar los impuestos. Claro. Eh, pero no no tiene sentido que yo obstaculice, que un diputado obstaculice el, el, el funcionamiento de un gobierno. Eh, y voté en contra el presupuesto porque claramente ahí, ahí sí hay una orientación ideológica es como el, quien gobierna destina los recursos que tiene el que tiene el estado entonces ahí sí nosotros eh, votamos en contra porque no estamos de acuerdo en cómo el macrismo asigna el presupuesto sobre todo en las áreas sociales Gracias, Gentili. Le mandamos un abrazo. ¿eh? A ustedes, un abrazo. Gracias por atendernos. Rafael Gentili, legislador porteño de la izquierda democrática, hablando de todo un poco, ABL, estacionamiento medido y también las multas de tránsito.